A ver si puedo, puedo ver un poco cómo está, pero sé, tengo información que es algo que prácticamente no hay ningún otro club en Europa. ¿La, la gala gigante es la primera que viene? ¿O en tu etapa en España ya estuviste en algunos premios de, de la revista? Yo no me acuerdo, de verdad. No sé, no, se ha pasado tantos años. No sé, no sé. De, pero desde luego encantado de estar aquí. ¿Y ¿O es sea, primera vista qué te parece las instalaciones? No, bueno, no he visto prácticamente nada. Luego, cuando acaba todo esto, voy a dar un estación. ¿Qué te han dicho? ¿Que es una... Sí, no, todo el mundo ha hablado de mar, maravillas. ¿no? Es algo impresionante y bueno hay que, hay que seguir este, este, este, a todos. ¿no? El, partido, ¿El partido de mañana? Cinco, eh... El partido de mañana es un partido más en Euroliga. Vamos a ver qué pasa. ¿Está en con en condiciones para jugar? Veseli no, no, no, no, no ha venido, no ha viajado. Está en Instal. En... ¿Valencia Vázquez? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo está haciendo? respeto, un gran equipo por algo son campeones de España, ¿no? de Liga ve tienen también ellos muchos problemas con jugadores lesionados todo esto fue temporada muy larga hombre estamos casi todos igual igual siempre ¿Qué impresión te dio en el partido de ida? Este bien, bien, era partido muy duro para, para ambos equipos ¿no? creo que en final nosotros conseguimos a tener una ventaja de... Por eso hemos quedado un poco más tranquilidad y final de partida. ¿Es que los equipos españoles están teniendo más dificultades en Euroliga por la dureza de, del ACB? Yo creo que estamos todos en la misma situación. Puedo hablar de Liga de Turquía, que es muy dura. Turquía. Viajes donde vamos siempre hay que luchar hasta último segundo para, para ganar partidos. O sea, estamos todos en igual posición.